versatilidad de los plásticos lo convierten en un material ideal para su uso en el sector agroalimentario. Los envases plásticos son un envasado perfecto para la comercialización y la garantía de la seguridad de los alimentos. No obstante, el packaging alimentario aún tiene grandes retos que resolver. En este contexto nace el proyecto Lairtec, que pretende resolver dos de estos grandes retos para el sector del packaging. Por una parte, se investiga la solución que permita la separación de diferentes capas de materiales multicapa. Por otro lado, el estudio de distintas soluciones para la medición del espesor de la laca barrera a gases aplicada en el material con el objeto de garantizar la mayor eficiencia del proceso de fabricación. Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se ha contado con un consorcio constituido por dos clústeres de los dos sectores que cubre el proyecto, Packaging Cluster y Cluster Foot Machine, y por otra parte, el proyecto cuenta con tres socios empresariales. MOSES, empresa aragonesa experta en la transformación de materiales biobasados y biodegradables por inyección y rotomoldeo. Tecnopackaging, cuya actividad se centra en la investigación y desarrollo tecnológico de materiales poliméricos avanzados. Y por último, IFLEX e Flexible Packaging, empresa dedicada a la fabricación de embalajes flexibles e impresos en hueco grabado. El proyecto, con resultados positivos, ha obtenido un estudio previo que ha permitido determinar la viabilidad técnica de la separabilidad de materiales y de la tecnología para la medición de la laca barrera. La IRTEC, formado por una simbiosis industrial de empresas de la cadena de valor, constituye un caso de éxito extrapolable para la industria del sector del pacaín.